El éxito es un hábito. De eso se trata este entrenamiento que vamos a ver ahora. Este es el primer capítulo. Tus hábitos diarios. O sea, para mí el hábito es el que forma el éxito. El éxito es la suma de ciertos hábitos diarios. Eh, te lo voy a explicar con una taza de café, como viene aquí. Eh, si tú todos los días te tomas un café que te cuesta 3 o 4 dólares, al final del año vas a pagar 1,100 dólares. O sea, te vas a gastar 1,100 dólares. Probablemente tú no pienses que sea mucho. El único detalle es que si sigues teniendo ese hábito de irte a gastar ese café todos los días, lo que va a suceder después de 20 años es que tú te gastaste 52 mil dólares. ¿Está bien o está mal? Pues no sé si esté bien o está mal. Lo único que te estoy diciendo es que tal vez no sea mucho, pero si tú todos los días haces algo sistemáticamente, al final de cierto tiempo lo que vas a tener es un resultado. Un resultado eh, que te va a... Generar un interés compuesto, como lo estás viendo aquí con la taza del café. Ahora, ¿qué sucede si tú todos los días haces ejercicio? Vamos a suponer que haces una hora de ejercicio, una hora de ejercicio, una hora de ejercicio, una hora de ejercicio. O sea, al final del año estás haciendo 365 horas de ejercicio y lo que significa tantas calorías. ¿Cómo va a estar tu salud después de 20 años? O sea, tú lo que hagas ahorita sistemáticamente y con tus hábitos va a determinar en dónde vas a estar después de 20 años. O sea, lo que haces en este momento va a determinar qué haces durante 20 años. Tú eres el dueño de tu destino con base a los hábitos que tienes y a los base, con base a los hábitos que todos los días estás teniendo. Ahora, ¿es hacia positivo o hacia negativo? Si todos los días haces ejercicio, ¿dónde vas a estar en 20 años? Si todos los días ahorras, ¿dónde vas a estar en 20 años? si todos los días estás trabajando con tus metas ¿qué va a suceder de aquí a un año de aquí a dos años? no se trata de que corras un maratón todos los días fíjate, eso es la importancia del interés compuesto para mí es más importante el interés compuesto que cada semana vayas y corras un maratón el interés compuesto lo que quiere decir es y lo que significa y lo que te quiero dar a entender es la suma de pequeños esfuerzos te van a ayudar a lograr grandes metas y eso es la maravilla de este interés compuesto, de este entrenamiento que, te voy a, que estás tomando y que yo sé que estás muy emocionado. Y lo que vas a descubrir es que el éxito está en las cosas sencillas, el éxito está en las cosas simples, en que hagas lo que tengas que hacer. Vamos a hablar de por qué la gente feliz es más exitosa. Hay varios estudios y varios libros. Eh, hay un doctor de la Universidad de Harvard que tiene un libro que se llama Happiness. Happiness es... Para mí uno de los libros que más me gusta, eh, es un libro que se trata de un estudio que hace la Universidad de Harvard y este señor pues ahonda en ese estudio eh, y básicamente lo que dice es que conforme tú vas haciendo cosas que te hacen feliz vas a obtener mejores resultados y pues hace todo el sentido del mundo. Eh, te lo voy a explicar científicamente, a mí me gusta explicarte científicamente, yo estudié ingeniería. Somos una fábrica de químicos, cuando el ser humano empieza a hacer ciertas actividades, empieza a generar químicos. Generas endorfina, generas adrenalina, generas lanonina, generas serotonina, hormonas, son químicos. Eh, y cuando tú tienes ciertos hábitos, empiezas a vibrar de cierta forma, ya sea positiva o negativamente, o los químicos te hacen sentir bien o mal, como tú quieras manejarlo, y lo que sucede en ti es que empiezas a traer las cosas que quieres o las empiezas a alejar, dependiendo de cómo sea tu vibración, dependiendo de cómo sean tus químicos y dependiendo de cómo te sientas. Entonces, eh, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? La gente feliz es más exitosa porque disfrutamos el proceso y tú lo vas a ir disfrutando cada vez más. Y te tienes que asegurar que todos los días, todos los días, estés vibrando de la manera adecuada, tengas la energía adecuada. Y eso no se da con lograr metas únicamente. Yo sé que se siente muy bonito que escribir un libro, que ganarte un millón de dólares, que correr un maratón. Eh, realmente no se trata solo de lograr las metas. Se trata de que disfrutes el proceso, de que comprendas que el éxito está en el camino, que el éxito está en disfrutar y tener pequeños éxitos todos los días. ¿Por qué existe el estrés? Eh, primero que nada, quiero comprender la diferencia entre estrés y y presión, no está bien cuando tienes estrés ¿eh? la diferencia entre estrés y presión es que la presión la sientes cuando sabes a dónde vas pero no has llegado, esa es una presión y el estrés es cuando tú te pones una meta que igual que eh, cuando estás presionado, pones una meta nomás que en el estrés no vas en el camino, es como si tú te fueras en el camino a la izquierda que es donde no van tus metas y a la derecha estuvieran tus metas entonces lo que sucede aquí como muestra la fotografía es que si tu vida, tus acciones diarias van hacia la izquierda que no te llevan hacia tus metas, pero hacia la derecha sí te llevan a, sus, a tus metas, no te sientes estresado si realmente vas con respecto a tus metas, no has llegado, te sientes presionado pero no estresado y el estrés empieza a dar cuando hay un gap, cuando tú te habías puesto ciertas metas y no estás llegando, lo que va a empezar a ocurrir a, en ti es que te vas a presionar para poder lograr más y llegar más. Pero si te pones metas y no vas en el camino hacia allá, empieza a ocurrir estrés. Vamos a suponer que tú toda tu vida dijiste, eh, yo cuando tenga 25 años eh, voy a tener casa, voy a tener mi carro, quiero tener hijos a los 30 y tú no empiezas a lograr eso que quieres y ya tienes 31, 32. Tu vida se empieza a generar un estrés, un estrés porque no vas hacia donde quieres. Ahora, no es malo ni bueno, ¿eh? probablemente te replanteaste tus metas y dices que no quieres, pero mientras no te replantees esas metas, la mayoría de la gente entra en estrés. Y tú lo que vas a ir haciendo es, vas a tener mucha claridad. Cuando tú tienes tus metas bien específicas y tienes claridad hacia dónde vas, lo que sucede es que las... todo empieza a suceder. El universo va a conspirar a tu favor, va a conspirar para que logres todo lo que quieres y de eso se trata esto.